Emilia, tú sabes lo importante que eres para mí y si hoy estoy aquí mirándote los ojos y hablando muy nervioso frente a todos, mm. es porque estoy dispuesto a estar contigo en las buenas y en las malas para cuidarte, protegerte y hacer todo lo posible para que seas muy feliz a mi lado. Cuando te enfermes, seré tu medicina. Mm. Cuando estés triste, buscaré tu sonrisa. Y cuando la ola reviente, yo seré tu tabla para sacarte a flote y así no te ahogues. Nada podrá separarnos, porque lo que hoy siento por ti es invencible. Emilia, me muero por ti y quiero que seas mi esposa para siempre. Nicolás, llegó el día más esperado de mi vida. Desde que te conocí, supe que eras para mí. Hoy tengo la convicción que Dios nos mantendrá siempre juntos. Somos dos piezas que encajan a la perfección. Solo necesitamos estar siempre unidos para darnos el impulso necesario y lograr resaltar todos los problemas que se nos presenten. Prometo ser tu compañera, tu amiga, tu consejera, tu enfermera, tu norte, tu soporte, tu esposa para siempre. Bueno... Muy a su estilo, Emilia y Nicolás se acaban de jurar amor eterno. Dios es testigo de esta unión y solamente Él podrá separarlos. Por mi parte, solamente me queda declararlos marido y mujer. Nicolás, puedes besar a tu esposa. ¿Qué hacemos aquí? Bueno. Deli Francesca se llama así por más Señora Carmen Lindo regalo de bodas Al menos cumplió con lo acordado Ahora podrá disfrutar tranquilamente de sus 5 millones Yo siempre cumplo con lo que prometo <ríe> Y lo hizo en el mejor momento Déjeme decirle que se ha ganado toda mi admiración Es usted brillante Adiós Dígame una cosa ¿No le da pena dejar a Grace? Grace es una buena chica y y no tiene la culpa de nada. Ahora es libre. Le deseo lo mejor. Claudia Llanos, donde quiera que estés. ¿Y cómo sabes que va a ser mujer? Porque esas son cosas que se saben. Siempre voy a ser tu princesa, ¿no, papi? Ay, hijita. Siempre serás mi princesita. Papá. Y a ti, Graciecita, supongo que la Charo también te explica. Sí, abuelito. ¿Ya me puedo ir? ¡Abuelito! ¡Oh, <risa> <risa> ¡Ella es...! Claro, no, mi sobrina de nombre tan bonito. Ay, se ay, llama, bello. ella es un... Bestia, Grace, tío, Grace, Gracecita, sí, ¿cómo estás? Pepe, eh, dónde está el champú, eh? Ay, Pepito, yo no sabía que eran de esos. Te ella, es un milagro. Está, ¿Está viva. Es posible. ¿Por qué estás tan grande? ¿Qué está pasando? ¿Qué, qué pasa? Ay. Ha sido solo un desmayo. No hay que moverla hasta que llegue la ambulancia. Ya. ¡Nicolás! Lo siento, Emilia, pero en este momento no tengo cabeza para nada. Perdón. ¡Esto es un milagro! ¿Sí? ¡La Grace está viva! Mi hija siempre estuvo viva, Teresa. La culpa de todo la tiene usted. ¿Por qué nos hizo esto? Charo, tenemos que hablar. ¡No! ¡En este momento no tengo tiempo para usted! Nona, ¿qué fue lo que pasó? Nona, te hice una pregunta, respóndeme. Y es imposible que lo entiendas. Ni yo lo entiendo porque esto ni siquiera parece real. ¿Qué vas a hacer? Ahora lo único que quiero es entender porque no entiendo absolutamente nada. Luna no, no, no estaba loca tiene mucho que explicar. Tengo que entender todo lo que ha pasado en este tiempo porque no entiendo nada y antes, perdóname, pero no puedo tomar ninguna decisión, Emilia. ¿Cómo, cómo llegó con la enfermera de mi nona a la ceremonia? ¿Qué le, qué le hicieron? Grace está viva. ¿Es esto un sueño? Estoy soñando. Yo ni despiértame. quién me despierta a mí. Mi Nelicita tenía razón. Me dijo que Grace estaba con ella. Y nadie te hizo caso. ¿Qué? ¿Quién iba a imaginar que iba a ocurrir una cosa así? La enfermera de la señora Francesca la trajo. Eso dice mucho. Tía, ¿tú crees que la señora Francesca... No puedo creer que exista tanta maldad. La señora Francesca siempre hizo esto lo imposible porque nuestra familia no se mezcle con la suya. Pero esta vez fue demasiado lejos. ¿Qué hacemos? ¿La linchamos? Mínimo. ¿Cómo se siente, madame? Como la gran culpable. Usted es inocente, madame. Pero no debió permitir que... el joven Nicolás se casara con la señorita Emilia sabiendo que Grace estaba viva. Y, para variar, no te escuché. Yo también pude decir algo. Y la mujer esa esperó el momento preciso para entregar a Grace. Todo me conté. La verdad siempre sale a la luz. Usted es una víctima. Lo importante es que Grace está con, con su familia. Al fin terminó toda esta pesadilla. Nicolás. Perdóname, Emilia. Perdóname. Tú merecías un... Matrimonio perfecto. Tú no tenías que pasar por esto. Yo... Me imagino cómo te debes estar sintiendo. Y, discúlpame, te juro que esto escapa de mí. No, no tienes que pedirme perdón. Gracias. Eres muy comprensiva. Gracias. Nicolás, hay algo que tengo que contarte. Emilia, escúchame, si es algo sobre lo que pasó en la ceremonia, por favor, discúlpame, pero ya te dije que en este momento no tengo cabeza para nada más. Perdóname, Nicolás. Hey, hey, no, ¿qué pasa? ¿Por qué, ¿por qué lloras, Emilia? No, no, no, no, hey, no, perdóname, perdóname tú, perdóname tú, ¿sí? Perdóname tú. Lo hice porque te amo. ¿Qué hiciste, qué? Yo sabía que Grace estaba viva. Perdón, perdón, perdón. Creo que no escuché bien qué acabas de decir, Emilia. Perdóname, Nicolás. Lo hice porque te amo. ¿Cómo supiste que tú...? ¿Cómo...? ¿Cómo llegaste a...? Grace, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo sabías que estaba viva? La vi. De casualidad, en un centro comercial. Un chico la llevaba. Por la placa del auto llegué al chico y él me llevó donde Grace. Tenía que saber que era ella que estaba viva. Seguro, Nicolás, que ella tiene otra vida y no es la Grace que tú conoces. ¡Es Grace! ¡Es Grace! ¿Y tú sabías dónde estaba? Te lo iba a decir, pero no podía, no sabía cómo. Sabía que si te reencontrabas con ella, yo iba a terminar su ¡Eres hogar. un egoísta! ¡Cállate, Emilia! ¡La madre de mi hija estaba viva y no dijiste nada! Te lo iba a decir, pero no sabía cómo. ¡No me atreví a hacerlo antes del matrimonio! Te lo iba a decir, te lo juro. Bájate de mi carro. Bájate de mi carro, Emilia. Nicolás. No, no puedo creer no, lo que escucha. estoy escuchando. Bájate de mi carro, Nicolás. por favor. No quiero seguir. ¿sí? Bájate. Nicolás. Yo no te puedo perdonar algo así, Emilia. Acabamos de casar, acabamos de curarnos de amor. ¡Lárgate! va a estar bien. Al parecer ha sufrido un colapso mental. En este momento no puedo darle diagnóstico alguno, por eso es importante que entre a la sala de observaciones. Me están trayendo mi ropa de trabajo. Yo mismo me voy a encargar del caso. Esté tranquila, señora, deje que las enfermeras se encargue De ¿Sí? ninguna manera. Yo no me vuelvo a separar de mi hija. Está bien, está bien, no hay problema, usted puede ingresar. Bueno. Sí. Gracias. A ver, a ver, por ¿Dónde favor. está Rey? Por favor, tranquilo, tranquila. Su mamá está con ella. Mi mamá y mi abuelita, ¿dónde están? ¿Dónde están? Pensé que estaban con ustedes. Nosotros pensábamos que venía con usted, doctor. Bueno, entonces no tengo idea de dónde pueden estar. Mm. Qué mm. impresionante. La resurrección de esa chica hijita. Mamá, increíble, ¿eh? Mm. Yo me quedé helada. Mm. Oh, un novelón de primera. Mm. Yo tengo mucha curiosidad por todo lo que está pasando. ¿no? Ay, sí, pero yo me moría de hambre, mamá, y como nos hemos quedado sin buffet eh. primero la salud, la sí. gastritis, y después viene un problema. Eh. Eh. Primero el estómago y después los chismes. Eh. Está rico esto. Oye, ¿viste a la chica, a la novia, por pobrecita, sí. no? La cara sí. que puso, las ah, flacas, Sí. Ella es la única perdedora de hoy. Así es la vida, hijita. Ahora claro, está cuidando a la Grace. Ella la está acompañando. Cuida mucho a mi bebé. Dile que pronto va a conocer a su prima. Te voy a mantener al tanto. Muchos besos. Pepe. Siento un gran vacío dentro de mí. Todos, compadre. Lo que acaba de ocurrir en la iglesia nos ha dejado vacía a todos. No, yo lo digo por el hambre. Ah, bueno, sí, también, sí. No veo la hora de ver a mi hija, abrazarla. No puedo imaginar por todo lo que debe haber pasado. Mi hermano, lo importante es que ya está con nosotros. Lo que yo no entiendo es cómo la escondieron. Pensar que le hemos dado por muerta durante un año. Esto no parece real. Todo es muy confuso. Bueno, Charo ha pasado por momentos muy difíciles, pero... Ahora todo tiene sentido y no puede culpar a Nicolás por exhumar el, el cuerpo de Grace. ¿Pero cómo hicieron la exhumación y comprobaron que el cuerpo de la Grace estaba ahí? Como si no conocieras a los Maldini. Esto es algo que no podemos perdonar. Ahí está la culpable de la falsa muerte de la Grace. Deja solos, por favor. Vaya a comprarse algo. Ay, ¿Por qué tenía que aparecer justo ahora? ¡Maldita sea la mujer que la llevó! ¡Teníamos un trato! ¿Tú sabías? Sí. ¿Por qué no me dijiste que la chica esa estaba viva? ¿Para qué? No sé, soy tu hermano. ¿No confías en mí? Quería pensar que no existía. Quería olvidarme de eso. Quizás debiste hacer algo más al respecto. ¿Algo más como qué? No sé, yo hubiera podido ayudarte. Ahora ya es muy tarde. nunca me va a perdonar sabe que tú sabías que no estaba muerta no solo lo sabía la conocí tú siempre un paso más adelante ¿eh? espera se lo acabas de confesar a Nicolás Preferí que se entere por mí a que hable la horrorosa esa. Tarda, temprano igual se iba a enterar. Pero nunca pensé que iba a reaccionar así. Creo que te anticipaste demasiado. Deberías consultarme antes de hacer las cosas. Sabes que soy el mejor consejero y no solo en los negocios. Es muy tarde. Tranquila. No estás sola. De la borda jamás se da por vencido. Siempre nos salimos con la nuestra, recuérdalo. Por eso nuestros papás nos odian. Bueno, al menos todos se creyeron el cuento del atraso del vuelo. Ahora les diremos que regresaron a Europa y que lamentan mucho lo ocurrido. Ya que importa lo que piensan? Todo importa. Vas a salir de esto. Ya vas a ver. hacer algo así. Cálmense, sí? por favor. Les juro que soy inocente. <ríe> Entonces, ¿por qué esa enfermera apareció con Grace? Claro, es obvio que usted la secuestró. Seguro esa señora no pudo más con su conciencia y por eso la liberó. Lo que dice el coquito tiene sentido. Al menos esa señora tuvo algo de remordimiento, pero usted nada. Sí, nada, sí, nada, nada. Nada es lo que aparenta. Como siempre? ¿El piste? ¡Apañando a su madame! Oye, Gilberto, la carcelera era tu novio. No, no, no. No, Tranquilo. Esa mujer nos engañó a todos. Ella es la madre de Claudia Llanos. Ella fue la que planeó todo. ¡Fue! Qué disparate. ¿Qué interés podría tener Claudio en secuestrar a mi sobrina, a ver? Exacto. Ella quiso dejarme como la culpable de todo esto y lo consiguió. Su palabra no tiene ningún valor para nosotros. Claro que no claro, lo tiene valor. Pero esto no se va a quedar así. Usted va a pagar por lo que hizo mi familia. ¡Silencio! ¡Claro, Estamos en una clínica. ¿Y ahora qué le va a decir a su nieto? ¿Cómo va a ser para que la perdone? El haber secuestrado a la madre de su hija. Nicolás, Nicolás esta vez tu nona se pasó de criminal. Nicolás, ¿dónde está Grace? Está con Charo en observación. Tú y yo tenemos que hablar. Sí, Nico. Sí, a solas. Les tengo que aplicar nuevamente. Esto es un error. Ustedes están cometiendo ya, ya, ya, ya. Aquí vamos a poder hablar más tranquilos. Nicolás, yo sabía que Grace estaba viva, pero te juro que no soy culpable de su Esta desaparición. vez Llegaste demasiado lejos, Nona. Y te juro que nunca... Nunca te lo voy a perdonar. Tranquilo, tranquilos. Yo sé que es difícil creer, pero Madan es inocente. ¡Es obvio que quiso secuestrar a la Grace! ¡Es obvio que quiso hacerlo porque quería que Nicolás se casara con una chica como la Emilia! ¿Hasta dónde pudo llegar tanta maldad? ¡Y tú eres cómplice! ¡Familia de criminales ahí! ¡Claro que sí! ¡Nosotros deberíamos hacer! Creo que me está bajando. Es entendible por la y por la impresión que hemos recibido en la iglesia todo, pero además yo también ¿Qué? me estoy sintiendo no. ¿Alevo? no, no ¿Alevo? A levo, a levo. Pepe, ¿Ah? estoy viendo todo borroso. ¿Qué pasa? ¿Tío? ¿Tío? Yo, yo, yo, yo, también me estoy mareando un poco. ¿Qué pasa? ¿Tío? ¿Tío? ¿Tío? Justicia. Cuidado, cuidado, cuidado, tío. cuidado. ¡Oye! qué le sucede? Eh? Hace dos días que no comen. Estaban guardando espacio para el buffet. ¿Cómo pudiste ser capaz de hacer algo así? Te juro que no tengo nada que ver en esto. ¿Cómo que no tiene nada que ver? Entonces, ¿por qué llegó Grace con tu enfermera personal a mi boda? Esa mujer no es mi enfermera. No me imagino que no, si te dejó en evidencia. Asumo que ya no trabaja para ti. Es la madre de Claudia Llanos. Todo esto es producto de una venganza. Ay, por favor, Claudia, ya nos está muerta. Murió mucho después de planear el secuestro de Grace y cambiarla por el cuerpo de otra mujer. Su madre la encargada de mantenerla lejos de nosotros. ¿Entiende? Grace perdió la memoria. Y para esa mujer fue fácil hacerle creer que era su madre. y si sabías todo esto, ¿por qué no me dijiste la verdad? Para no angustiarte, porque no teníamos a Grace, no sabíamos dónde estaba. Entonces le diste trabajo a su secuestrador. Perdóname, no entiendo nada, explícame. Yo no sabía que era su secuestradora. Esa mujer intentó matarme. Le di cinco millones de dólares por el rescate. Pensé que me había estafado. Pero eligió justo el día de tu boda para entregarla. Dejándome a mí como la culpable de todo. Nada de esto me suena convincente, Nona. Yo sé que es inverosímil, pero es la verdad. Yo no sería capaz de algo así, bueno, Nicolás. Yo siento que ya no te conozco. Has hecho tantas cosas que yo ya no puedo confiar en ti. ¿Me crees capaz de secuestrar a la madre de tu hija? Tú estabas muy entusiasmada por mi matrimonio con Emilia. Tú fuiste capaz de impedirlo sabiendo que Grace estaba viva. Peter es testigo de todo lo que hicimos por encontrar. ¡Ya, igual! ¡Nona, qué tan difícil era decirme la verdad! ¡Pítete lo que hizo decir y no le creíste! ¡Yo tuve una crisis mental por todo esto! Sí, claro, la culpa te volvió loca. ¡No, no, no! ¡Fue el plan horrible! ¡El plan maldito de Claudia Llanos! ¡El que me puso así! ¡Fue su última vergüenza antes de morir! No, no, no. No, no, no, no, no hagas eso porque yo ya no creo en ti. Has perdido toda tu credibilidad, ya no confío en ti demasiadas cosas malas en tu vida. ¿Tú sabías que Emilia estaba al tanto de esto porque me lo ha confesado hace un rato? Sí, ella me lo contó. Ya no pienso ocultarte nada. Sí, sabías. Y aún así permitiste que me casara con ella. ¿Qué les pasa? Todos están afectados Peor aún, si sí. Tienen varios días sin comer Esperando el buffet de su matrimonio Pero si no estaban invitados Usted conoce a los González Peter, tú me lo dijiste no me lo dijiste y no te quise creer, pero jamás me imaginé que mi nona iba... A... Su nona es inocente. Usted tiene que creerle. Bueno, quizás te engañó a ti también. Ella era la más preocupada por encontrar a Grace. Perdón, Peter, pero yo ya no sé qué pensar. Los González siempre van a culparla, pero usted tiene que creerle. No puedo creerle y no puedo defenderla porque no termino de procesar todo lo que está pasando. Estoy confundido, Peter. Me imagino. Debería estar feliz porque Grace está viva. Y porque mi hija tiene a su madre nuevamente. Pero esto es demasiado, Peter. Todo va a pasar, hijo. Tranquilo. cómo pero tu mamá regresó y, y la vas a poder ver y, y vas a poder estar con ella de nuevo y tú tienes que estar muy feliz ¿sí? ¿qué está dibujando? Ah, no tu mamá no es un muerto viviente. Tengo miedo. No, no, no, no, no te asustes. Es tu mamá y regresó. Tenemos que esperar a que despierte. ¿Sí? Por lo que vi, no lo reconocía. Ella, ¿Ella perdió la memoria en el accidente? Puede ser. Yo cuando la vi, ella estaba bien. Solo que... esa silla de ruedas... Su estado físico. bueno, Ese es otro tema. Sus piernas... ¿No las va a volver a usar? Poco a poco, señora. ¿Sí? Poco a poco. Estamos haciendo varias pruebas. Tenemos que esperar los resultados. Este es un proceso largo. Entiendo. Sí. Bueno, ahora la dejo. Uh -huh. Cualquier duda, estoy a su disposición. Su es? hija necesita descansar. Y hay que estar atentos. En cualquier momento, ella va a despertar. ¿Sí? Yo no pienso moverme hasta que mi hija abra los ojos. Permiso. Gracias, doctor.